Ok, pues como hemos dicho tantas veces Así es les... Aquí estamos en vivo y a todo color En vivo y a todo color, así es Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buenos días Les saludamos a, a toda la gente eh, pues, a, a toda la gente bonita A toda la gente bonita que nos, nos ve y nos escucha eh, A veces a una hora, a veces a otra hora Pero aquí estamos aquí estamos, aquí estamos. En, en esta mañana dándole gracias a Dios así es. por la vida, por la salud que el Señor nos da por este día precioso que, que nos da cada, cada mañana, cada amanecer es, es diferente y es precioso el Señor, así como cada atardecer en el día, nunca sabemos qué cosas nuevas el Señor nos trae cada día ok, ayer intenté hacer el un video en vivo, a través del teléfono, hacía mucho que no lo utilizaba, sí y ahorita estamos probando nuevamente, y quiero saber si se escucha, ayer se escuchó, lo tuve que borrar, eh, pero si sí, ya hay una personita por ahí, nomás dígame si se escucha, nomás sí, póngame nos, sí o no. Nos gustaría eh, mucho que, que nos uh, <coughs> informen si están escuchando, para poder porque, continuar. sí, porque hay veces que no sí, sí nos estamos viendo pero a veces que no, no, no sale la, el, el audio el, el, entonces queremos saber nada más si hay alguien que nos pueda avisar les agradecemos infinitamente así es así es que pónganos ahí un mensajito de que eh, se escucha bueno, pues sí ya vi ahí un corazoncito esta otra personita más pero díganme si se escucha, sí o no. Eh, o bien, póngame un mensajito ahí, eh, un me gusta o un corazoncito o algo para saber. Eh, bueno, ahí Mar, está Mar. Dios te bendiga, Mar. Eh, Gracias, Mar. Bendiciones. Que ok. Te está viendo. ¿Y es, se escucha? Ahí está también entrego. René. Está. René Trejo y, y, Mar, y Mar Chávez. Okay. ¿Se está escuchando bien? Eh, dígame un sí, por favor, para poder continuar. Eh, yo, yo creo que sí. <coughs> eh, Se bueno. escucha muy bien, dice René. Ok, gracias René. Gracias Mar por estar ahí, estar eh, auxiliándonos un poco. <risa> <risa> ok, sí. pues eh, les quedamos en un saludo, uh -huh. más que cualquier otra cosa. <coughs> así es, así eh, es. Y pues eh, estamos aquí en la casa de nuestro hijo. Él se fue unos días con su familia a, a, la, a la Florida. Andan allá en, en, pues unos disfrutando de unos días. Uh -huh. Y venimos nosotros a, aquí a sacar al perrito que y, vaya a hacer sus necesidades y, y darle de comer. Y pues, así es, así es. y estamos aprovechando ahora que estamos aquí en la casa de nuestro hijo, eh, aquí en Dallas Y bueno, pues, así, es, así es, es, Solamente queremos decirles que les amamos, les queremos, a todos nuestros amigos que nos ven, que Amén, nos, uh, es. están con nosotros en, en Facebook y e, incluso en otras plataformas. Este, pero también queremos comentarles algo que estaba leyendo mi esposa hace rato de un que es, hermano es, Don José. Sí, es, este, es, algo que él escribe y me, me gusta lo que dice sí es muy muy importante para este pues cada cristiano ¿verdad? como cristianos uh -huh. este o sea a, a, a confesar a, a, a, la, a la, la, la gran confesión uh -huh. el, el cristiano o sea como cristianos somos llamados a la gran confesión la uh -huh. ley de esa confesión es que yo confieso tener una cosa antes de poseerla conscientemente. Uh -huh. Porque ahí en Romanos 10, 9 a 10 te da la luz para entrar en la familia de la fe. Amén, así ¿Sí? es. Entonces, que si, es si, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿verdad? <coughs> que Dios le levantó de los muertos, será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para, para salvación, salvación. Uh -huh. Amén así es Ok. así es entonces pues como como ves con el corazón el hombre cree que Jesús es su justicia uh -huh. y con sus labios hace confesión de su salvación Amén entonces y en Isaías 65:24 también nos dice estas palabras. Y antes que clamen, responderé yo. Qué, qué, qué linda promesa del, del Señor. Amén, así es. Y mientras que aún hablan, yo habré, habré oído, oído. amén. Y qué hermoso es cuando tenemos un Dios que nos ve, nos oye, y que también que nos complace en, en muchas de las cosas. Amén, así a veces es. no nos da todo lo que queremos y pedimos, porque a veces nos se nos va la mano sí, de, en lo que queremos pero fíjate una cosa que este, a veces lo, lo, lo pasamos tan tan natural o desapercibido desapercibido este, uh -huh. simplemente con, con, con la vida que nos da este, eh, el, el hábito de vida que uh -huh. tenemos es por él uh -huh. la salud que tenemos es por él uh -huh. entonces eh, tenemos una grande bendición que a veces o sea, se pasa desapercibido uh -huh. de, de darle gracias a Él así por es. la vida que nos da por lo que Amén. tenemos, porque todos los días el Señor está con nosotros pero sí. eh, pues somos mal agradecidos porque porque no, no confesamos con nuestra boca este todas las bendiciones que día a día Él, él nos da entonces sí, es. este um, cuántas cu cuántas personas ahorita están pues en los hospitales están enfermos eh, han, han, han padecido ya ahorita la muerte de un ser querido tantas cosas que están pasando sí. en, en esta vida pero pero este nosotros este tenemos que darle gracias a dios por a cada instante de nuestra vida porque verdaderamente eh, el Señor es grande y es maravilloso, entonces ah, hay amén, que ser agradecidos amén. con el Señor. Así es. Eh, ayer quise eh, compartir algo, eh, platiqué con un amigo de allá, de que es de México, lo, lo conoce aquí, eh, él era el que me atendía en mis computadoras, uh -huh. y digo, mis... Porque tengo varias. Sí. Este. Y se me regresó para México porque no tiene el documentos. Y platicando con él hace unos días, eh, ya, ya hace unas semanas atrás, eh, me comentó que se había ido, pero para Colombia. Entonces, eh, a, ayer. Eh, Sí, Pude eh, platicar con él Ajá. Un, un momento este día eh, vía Facebook, este platiqué con él y, y le pregunto, oye, oye Manuel, ¿cómo están las cosas por allá en, en Colombia? Porque él se fue para Medellín. Dice, mira, él me hizo Don Rafa eh, por, pues, por sí, amistad y por mitad. respeto uh -huh. y, y todo lo demás, ¿no? Este Así es dice, D -D Rafa, mire, lo que digan las noticias, cuidado. <ríe> a veces se exageran. Eh, yo que estoy aquí, te digo, todo está en paz. Si hay un toque de quedar a las 10 de la, de la noche y, y se levanta a las 5 de la mañana. Uh -huh. Pero de que haya lo que dicen que hay, no lo hay. Pues sí. Entonces, y, y es que esa es una, una realidad. A veces las noticias eh, pues se, es, se aumentan más allá de, de lo que es la, la realidad. Sí. Y, y él me lo decía también, y yo lo sé que es así. Es que las noticias que son y es que así, me, medio trágicas, que, así... Lo, es lo que venden, lo que... Exacto. Noticias trágicas, sí, sí el es lo que venden. Es, es lo que ellos están procurando. Si vemos lo que acaba de pasar, por ejemplo, hace unos días en México, con lo del tren, del uh -huh. de, de metro, metro. Uh -huh. eh, sí, lamentablemente murieron varias personas, sí. eh, más de una veintena, eh, quedan muchos heridos. Afortunadamente Mucho fue sí. en la noche eh, y no fue en, en, a, a, a las horas pico. Sí, muchas familias lastimadas. Eh, sí. Pero... Lo, lo triste sí es que el presidente no hizo ningún movimiento para pues bueno, saludar, ya, ir a ver qué había pasado. Ya sabemos cómo eh, es. Pero, bueno, se dice que, que es cristiano, pero para mí que no conoce nada del Señor porque no, no, no actúa como, como tal. Y es importante actuar como lo que somos. Sí. Y lo menos que podemos hacer por la humanidad, por nuestros paisanos, por nuestros compatriotas, es fuera por ellos. Sí, así es. Y, y a veces, si esto no lo estamos haciendo, entonces quiere decir que estamos muy lejos de lo que es el conocimiento del Señor. Entonces, este... Y bueno, seguimos pues platicando un poquito más y, y ya nos despedimos. Pero ayer quise yo dar un pequeño mensaje y no me funcionó el audio no sé por qué razón ni me pregunten porque no sé <ríe> eh, pero hay una Así promesa es. más aquí en la escritura dice en Mateo 7, 7 y 8 pedid y se os dará buscad Amén. y hallaréis llamad y se os abrirá Amén. y sigue diciendo porque todo aquel que pide recibe y el que, el que busca haya y al que llama, se le abrirá. Mire ¿Qué, qué interesante es esto, mi amada, mi amado, que tenemos promesas de Dios. Y a eso, yo por eso me, me atrevía a comentar, si el presidente tiene un conocimiento de Dios, lo menos que puede hacer es orar. Sí, claro. Orar por lo menos. Claro. Señor, pues bendiga la, la familia de los que perdieron. La, la vida y yo como presidente yo voy a tratar de, de poner mi, mi granito de arena para Así que pues, ellos puedan eh, cubrir sus gastos y ya, ya que fue un tremendo accidente uh -huh. por fallas por errores por lo que usted quiere y guste eh, al final pues las cosas, las cosas pasan por un motivo por una razón o, o por un algo no entonces pero lo, lo importante es que tenemos que estar en, en, ese, en esa comunión con Dios y bendecir a aquellos que están pasando por una sí, necesidad. así es, amén. Entonces es lo menos que podemos hacer por nuestros paisanos, por nuestra gente, por, por el mundo entero. Amen, amen. Entonces, por eso quisimos dar un saludo fraternal ahorita y que de veras venga a hacer un saludo. Así fuerte, apretado, sí. Correcto. Eh, bien, fuerte, fuerte. Bien, bien fuerte, sí. <ríe> Para es. todos los que estén en alguna necesidad en especial. Y, el Señor les dé la paz y confianza. Y, y dar una palabra de, de, de aliento, mm -hmm. de amor, de confianza. ¿Por qué? Porque aquí en Mateo 21, 22 también nos dice: Y todo lo que pides en oración creyendo, creyendo lo recibiréis. Entonces, ¿cómo no orar a Dios? ¿Y cómo no pedirle a, a Dios la bendición pues, por los que están pasando una necesidad? Claro. Eh, entonces, claro, así es. ahí es donde tenemos que, que estar bien conscientes de que por lo menos nosotros lo que podemos hacer es uh -huh. bendecir a la gente, cuando menos presentarlas delante de Dios y permitir que Dios bendiga sus vidas. Sí, así eh, vamos a, a, a tener un pequeño momento de oración y vamos a pedir por, por todas las familias esas que, que están pasando por un mal momento en México, eh, en toda Centroamérica. Eh, bueno, René, desde de por allá de El Salvador, él sabe también lo que está pasando sí, por allá, lo que, están pasando. lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando no. en nuestro México, lo que Así pasa es. aquí mismo Así en Estados es. Unidos. Eh, y lo que está pasando también en, en, en otras en parte del partes mundo. del mundo sí. Así es. En nuestros hermanos de allá de, de, de Venezuela. Allá está un amigo de nosotros eh, en Venezuela. El este, Y pues la están pasando mal. Eh, Así es. En algunas ocasiones le hemos podido mandar un poco de, de, de ofrenda de amor Ajá. al hermano que está por allá. Eh, porque pues, están pasando necesidades. Sí, son situaciones muy difíciles sí. que están pasando. Entonces, eh, y, y más que, ojalá pudiéramos tener mucho, mucho más que, claro. que eso, pero sí, siempre hay una necesidad, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, y siempre hay problemas en los gobiernos, siempre hay problemas en las familias, siempre hay violencia, siempre hay crimen. Eh, bueno, ¿de qué hay no de hay? Todo, hay de todo. Eh, ahora, así como se dice por ahí, sí, la frase. La, la, una, una frase es que hay de todo como emotica. Sí. ¿verdad? Entonces, eh, pues, hay, hay, de mucha, hay mucha necesidad. Entonces, acompáñenos, eh, únase así con es. nosotros en ese saludo fraternal para todos nuestros paisanos y para toda la gente que es semejante a nosotros, que son seres humanos. Claro, claro que sí. Entonces, claro que sí. Eh, nosotros nos, nos vamos a venir aquí eh, con nosotros. nuestras manos. Eh, pero me, me gustó algo que estaba leyendo hace ratito, mm. este, eh, de aquí de Don José, que mm -hmm. eh, había que declarar. Sí. La, de, la declaración... ¿De la fe? Sí, con, sí, es este, como ves, con el corazón el hombre cree que Jesús es su justicia y con sus labios hace confesión de su salvación. Uh -huh. Notas que la confesión de los labios viene antes de que Dios actúe en tu espíritu y vuelve a crear. Entonces yo digo, Jesús murió por mis pecados, según la escritura, y ahora lo reconozco como mi Señor. Uh -huh. Y sé que en el instante que lo reconozco como mi Señor... Tengo vida eterna, entonces eh, no, no, no puedo tener vida eterna hasta que confiese que la tengo, la tengo. Exacto. Y así son todas las cosas de la vida. Así es. Vamos a confesar bendición por aquellos que, que están pasando por la necesidad de un consuelo porque perdieron un ser querido. Así es. Aquellos que están en los hospitales todavía. O los que están heridos y están lastimados en Bien, casa. Ajá. Y donde quiera que estés, donde quiera que estén viviendo, vamos a orar por ellos. Vamos a, a bendecirlos Amén. en el nombre del Señor y que, que el Señor los fortalezca Amén. y les dé conforme a su propia necesidad. Oremos, Padre, le adoramos, Ay, Cristo, le bendecimos, honramos nombre, y glorificamos su santo nombre. Gracias. ¿Cómo Señor? no darle gracias Señor? Por su, gran... por su amor, por su misericordia. Sí, Señor. Glorificado, Cuando alguien ese Señor, sea en accidente o de una manera natural sí, señor. o sea, de la manera que, que sea, mi Cristo maravilloso, siempre hay dolor. Mi nombre, señor. Y siempre hay un, un rechazo. Sí, Señor. Y hasta a veces nos preguntamos, ¿Y ¿por qué sí, a mí me sí, pasa sí, esto? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? ¿Por, por qué? y ¿Por qué? Señor, sí, pero no nos damos cuenta. Sí, de que todo tiene una causa y tiene sí, una razón. Señor. Así es, Padre. Y Padre Santo, Gracias, señor, por su de la paz por sobre todas sí, las señor, cosas. De la paz. De Aquellos que están ahí atribulados, señor. que señor. venga señor. a ver una paz señor. en su interior. Sí, Señor. Y principalmente, que vengan al reconocimiento sí, de, sí, de que lo necesitan a ustedes. Bendito sea Y que abra su corazón, Señor, su y que le al Señor Jesús, ven a mi vida. A todas estas cosas. Cámbiame, transfórmame. Y que yo sea señor. diferente, que tenga una mentalidad sí, diferente señor. y que tenga una acción diferente sí, en la sí, vida. señor sí, Y Padre Santo. Y aquellos que sí, están pasando sí, por la necesidad. Digo, sea de salud, financiera. Todo lo o sea de cualquier otro índole. Sí, Señor. Porque también hay muchos problemas en los matrimonios. Sí, Señor. Hay mucho problema con la familia. Santo Padre es, Santo, ponga su mano de poder toque sobre que esas vidas. vidas. Toque corazones, señor, que lo y Padre voce, Santo, que su amor, que su voce poder, voce su corazón, gracia y su Padre majestad. Sí, venga señor. a ser el, el, como ese bálsamo es que viene sí, y, y sana y ese cura. Y quita y ese dolor. Dice, señor. señor, bendiga. Sí, Señor. Bendiga, Señor a cualquier persona que, sí, que está pasando ahorita por una necesidad. Sí, Señor. Y a los que nos están viendo y escuchando, Señor, donde quiera que paz, ellos vivan, el Padre Santo, que sí, usted señor. sea con ellos, oh, padre, que sea con la sus la amistades, que sea con sus familiares, que sean con sus conocidos. Sí, Señor. Y Padre Santo, Gracias, simplemente señor. bendíganos a todos. Señor. Que por y Padre Santo, sanados, reconociendo. Que le necesitamos primeramente a usted. Sí, Señor. Y luego reconocer que sin usted nada podemos hacer. Sí, Señor. Así es. Y que usted es el único que nos puede dar la paz, sí, el Cristo. amor, el gozo, Aleluya. la alegría. Aleluya. Sí, Señor. Y la fortaleza para salir Aragado adelante ante cualquier situación o oh, la que pudiéramos ser pasando. Señor. En sus mismos mismo sí, hijos. Oh, gracias, bueno, tus amigos mi y mi hermanos que gran están grande, ahí mismo, de, ahorita en en línea con nosotros Señor sea con ellos y que vamos a fortalecer nuestra fe nuestra fe para que podamos interceder por aquellos que están pasando la necesidad y usted Señor bendiga cada vida Señor que se une con nosotros en este momento y que en esta fortaleza que se forma sí, Señor, señor Usted haga milagros sí, y maravillas, Señor, en cualquier sí, señor. vida, así bajo sea, cualquier Padre. situación por la que pudieran ser por Sí, señora, En así. el nombre poderoso de Cristo Jesús, sí, Señor. Hijo, y a usted le damos toda Cristo honra, le damos toda gloria y le damos sí, toda alabanza, Señor. Palabra, señor, a Dios, Dios, señor gloria, en Cristo Dios. Jesús. A usted, Padre, amén. Gracias, señor. Amén. Aleluya. Amén. Y amén. Amén. Y amén. Amén. Pues, Gracias. Mis amados, gracias. les agradecemos eh, el hecho de que nos estén acompañando en este momento. Y pues eh, deseando ¿verdad? la bendición sobre todos ustedes que están allí y con los que ustedes conocen y les pueda compartir este video. Pues sí. y la bendición del Altísimo sea bueno, sobre sus vidas. Amén. Dios le bendiga, hermano Rubio. Le amamos a todos, a todos y cada uno de ustedes en el amor del Señor. Un fuerte abrazo y gracias, gracias por este tiempo que han estado eh, con nosotros y le damos las gracias también por compartir estos videos. Amén. Dios les bendiga grandemente. y Yo espero que ya estés totalmente recuperado, hermano. El hermano Rubio, sí. Eh, que el Señor Hemos te siga fortaleciendo. Respirando. Y, eh, y como alguien dijera, por ahí, arriba y adelante. Claro que sí. <ríe> bendiciones para todos. Ok, pues Dios bendiciones y gracias por vernos, gracias por compartir. Gracias, gracias, más, gracias, gracias por, René. Porque ustedes también entienden y conocen de, de las cosas del Señor. Así es. Y pues bueno. Eh. Glorificado sea el nombre del Señor, que el Señor les bendiga grandemente. Y, Aquí, allí, y, y arriba y adelante. Mí, Nada para adelante. atrás. Bendiciones. Así es, bendiciones.